Resulta que está pasando algo que yo diría que va a preocupar mucho sobre todo a la clase política, sobre todo a los grandes, a los que llamamos los padres de la nación. ¿Por qué? Están las protestas, están las disidencias de los grupos que se salieron del chavismo, de ese maldito régimen, están en los que la misma desunión que hay dentro de la oposición o sea todos están colocando su punto de vista pero hay algo que de pronto en este momento es de tomarle mucho valor y toca tenerlo en cuenta es que el pueblo se está uniendo y yo creería que es la hora que el pueblo despierte porque este año tenemos las elecciones primarias este 2023 y el próximo año el 2024 tenemos las elecciones presidenciales si el pueblo no se avispa pues van a seguir comiendo de lo mismo durante otros 20 años. Entonces es hora de que el pueblo se ponga en cordura y ya no se dejen de tramar que porque me da miedo, que porque me están dando una cajita de, una caja ahí con alimentos, los famosos club, y me están dando para medio desayunar, medio almorzar y medio cenar. Pues o sea, es viviendo uno de migajas y de limonas. Entonces... Aquí la parte que yo veo positiva es que el pueblo como tal también está tomando fuerza en estas decisiones que se están tomando ahorita y que si ellos se manifiestan entonces la clase política no les queda sino otra. A Maduro con su régimen y su tal revolución bolivariana seguir o cambiar el discurso a ver si puede re reunir más gente a las buenas porque él sabe que a las malas tiene mucha gente pero a las buenas es muy poco los que le caminan ahora. En la parte de la oposición y en la parte de la disidencia chavista Y en los grupos nuevos que se están armando Pues tienen que pensar en la posibilidad de que ellos tengan unas propuestas frescas Donde el pueblo comience a pensar diferente y a no a conformarse con lo que está pasando ahí Porque ahí sí viene el problema grande Por eso digo que aquí el pueblo está jugando un papel importante Dice con miras nuevas en este 2023 se siguen alimentando las propuestas para quitar de una vez ese mal llamado régimen chavista o dictadura madurista. Ante las divisiones en el chavismo y la oposición cobra fuerza la protesta de maestros y obreros en las nuevas opciones políticas. Por eso digo, este grupo es un grupo que aparentemente parece pequeño, pero es como, como, como decía mi abuelo, se les creció el enano. Aparecen de manera sorpresiva los grupos Venezuela Democrática Unida Y pongámonos de acuerdo Era de esperarse, pero ante semejante catástrofe La política en el país caribeño se ha colocado en un punto álgido Más aún ante la implosión entre los líderes del llamado G4 Quienes se descalifican unos entre otros O sea, se sacaron la la ropita al sol y entonces cada quien se está echando sus pullas y sus vainas y eso lo que están haciendo es alejándolos del de panorama político que se ve para este nuevo año. Muy similar a lo que ocurre en la revolución bolivariana, que tampoco es otra, ahí también hay más de uno mamado con sus tales mentiras y que su ejército y que, que bueno, revolución bolivariana, la bandera y que bla bla bla bla, donde siguen bien Vladimir, Tarek, el fiscal, eh, Maduro, eh, Diosdado, en fin, esa cupididad muy bien, ellos vienen en el paraíso y los otros aguantando la física. Por eso es muy similar a lo que está ocurriendo dentro de la revolución bolivariana, que apenas muestra algunos vestigios públicos, pero cuya procesión va por dentro. Ante el descalabro de los liderazgos en ambos polos Ha surgido la organización de obreros gremialistas y vecinos Quienes se han mantenido protestando en las calles Asimismo se conformaron grupos políticos Como Venezuela Democrática Unida VDU Y pongámonos de acuerdo PDA Esto no es improvisado Y les voy a decir por qué no es improvisado Porque aquí aparecen figuras Que llevan rato en la política pero que se mamaron por así decirlo, de su famoso régimen o revolución bolivariana y se mamaron también de la contraparte que supuestamente le estaba haciendo contrapeso pero que no hizo nada, que era la oposición en su momento de Juan Guaidó cuando era presidente interino. Entonces esto ya aquí decidieron formar todo aparte, por eso digo no es improvisado. Aquí lo que hay es gente, en ambas organizaciones hay presencia de dirigentes que ocuparon lugares estelares en el chavismo y otros en la oposición. El VDU... Propone impulsar el voto y las primarias de la oposición Pero el PDA considera que las primarias son una propuesta respetable Pero insuficiente por la forma incluyente en que se ha presentado En el PDA consideran que en pocos momentos de nuestra historia Se ha visto un contraste tan marcado entre la ciudadanía y la clase política Que pretende dirigirla Por eso digo yo es hora de que el pueblo venezolano, después de 22 años... Hombre, realce su voz y salga, salga a protestar... Y, y no, no es a echar piedra ni acabar con los locales, no... Es a protestar, a manifestar su descontento... Y a exigir su derecho al voto, libre y transparente... Miramos que el venezolano de a, de a pie, el venezolano del pueblo cambió... Y además aprendió, aprendió tanto... Tomó las decisiones y adquirió las destrezas necesarias para siquiera sobrevivir al horrendo cóctel de hiperinflación y pandemia. No olvidemos que las dos van, van de la mano. La hiperinflación desbordada y la pandemia que acabó con gran parte de la humanidad. Por ello la clase política venezolana, tanto oficialista como la oposición convencional, sigue anclada a viejos discursos y antiguas prácticas que ni antes ni ahora ...le han resultado en beneficio del país. Vamos a mirar cuál es la propuesta nueva que tienen estos... ...pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal... ...le den like, activen la campanita de notificaciones... ...y compartan con todos sus amigos en las redes sociales... ...para que nosotros sigamos día a día aquí informándoles... ...de lo que está pasando tanto en Venezuela como en el mundo. Volver a la vida que Venezuela tenía hace 20 años... ...implicará no meses... Sino años de duro trabajo que el actual régimen no está en capacidad de hacer Si no lo pudo hacer, no pudieron construir bienestar sostenible Cuando tenían liderazgo Creo que si me ponen a escoger me quedaría con la ruina que quedar con Maduro Porque Maduro es capaz de arruinar a la propia ruina Ahora, para completar la dirigencia política opositora Está completamente fracturada tras más de 23 años cometiendo errores continúa siendo incapaz de construir los acuerdos necesarios que permitan unión pensando en el bienestar del pueblo partiendo de que todos somos necesarios y que aquí no sobra nadie. El reto que se plantean para alcanzar el cambio político nos obliga a los venezolanos a integrar un poderoso movimiento denominado oígase bien, pongámonos de acuerdo que sea capaz de sumar a todos los sectores de la sociedad venezolana y en el cual también se expresen todos los rincones de la geografía nacional. El PDA pretende entre los objetivos de acción, está convocar a todos los sectores políticos, sociales, empresariales y gremiales, académicos, religiosos y demás formas de organización colectivas del país y asimismo un proceso de diálogo y construcción de un gran pacto nacional por la paz y la democracia además rescatar la dignidad nacional que está totalmente perdida el respeto de Venezuela y de los mismos venezolanos de la política interna de nuestro país ante la comunidad internacional levantar una candidatura presidencial capaz de ganar sumando el respaldo de las grandes mayorías ciudadanas por un voto popular libre y transparente que sea el mismo pueblo el que elija y que ponga ya a su líder por último ellos creen que todo acuerdo político pasa por el compromiso pleno y sin condiciones del camino electoral pacífico y democrático alejado de cualquier agenda de conflicto o injerencia externa que ahonde las deterioradas condiciones de vida de los venezolanos por su parte el vdu a quienes se le sumaron dirigentes de partidos opositores opinan que quienes gobiernan han deteriorado el ejercicio del poder mienten y engañan sistemáticamente al país utilizan la represión y la violación de los derechos humanos además de un entramado de corrupción sin precedentes provocando una migración de más de 7 millones de venezolanos hacia otros países Estamos en un proceso histórico y que el desafío venezolano no tiene color partidista No es una lucha de proyectos ideológicos Tampoco una nueva disputa electoral entre partido gobernante y los de la oposición Nos corresponde ahora a todos los venezolanos y a todas las venezolanas encender una luz en la oscuridad para un nuevo e inevitable amanecer y dejar en el pasado el mal recuerdo de un régimen que lo único que hizo fue destruir a Venezuela ojalá que así sea y los veo con muchas ganas ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad